Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video, cada vez más largo se me están haciendo, se me están haciendo de seis minutos y pico, así que vamos rapidito a la clase de hoy, la 254, ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, hoy vamos a ver ese sol en Tauro, ese sol en casa 7, esa casa 7 también en Tauro, y vamos a ver el sol en Tauro, en la casa 8 y esa casa 8 también en Tauro. Si no entendés de lo que estoy hablando, te pido que veas todos los anteriores videos. ¿Por qué? Porque este es un curso de videos cortos, yo te voy a dejar en el final del video Ahí al costado una cajita de descripción donde puedes entrar a la lista de reproducción donde vas a tener estos 254 videos y todos los que vengan después para que veas desde el primer video y ahí vas a entender de qué estoy hablando. En este momento estamos con lo más básico de la astrología, hacer esa triple combinación de planeta, casa y signo, de eso estamos hablando. Así que bueno, vamos de una vez, así no perdemos más tiempo. Te dije, sol en casa 7, afectivo, equitativo y sociable. Casa 7 en Tauro, prácticos, estables, amables. Sol en Tauro, tres palabras claves positivas, reservado, estable, determinado. Tres palabras claves negativas, gregario, rígido y obstinado. Por lo que si vos estás haciendo el estudio de una carta natal en estas condiciones que tiene ese sol en casa 7, en Tauro, la casa 7 también en Tauro, es muy posible que estés ante una persona sociable, muy amable, pero muy reservada en sus cuestiones personales. Ven que tomé palabras sociable de la, del sol en casa 7, amable de la casa 7 en Tauro, eh, y reservado del Sol en Tauro. Así se van armando las frases claves para cada uno de estos planetas. Eh, y ahora vamos con el Sol en Tauro, en la Casa 8 y la Casa 8 en Tauro. Pero déjame en la caja de descripción... ¿Qué apuestas es? Porque vos ya sabés, si ya viste los anteriores videos, ya sabés qué significa el sol en Géminis. Entonces, ¿qué pasaría si este sol, en vez de estar en Tauro, estuviera acá en Géminis? Y la casa 8 en Tauro, ¿cómo harías esa combinación? Pero ahora sí vamos a la combinación que nos toca en esta clase, Sol en casa 8, seductor, elucubrador, misterioso, como te lo dije ya ayer. Casa 8 en Tauro, afectivo, posesivo, productivo. Sol en Tauro, reservado, estable, determinado, como parte positiva, como parte negativa, gregario, rígido, obstinado. Es posible que estés ante una persona, elucubrador, obstinado, en cómo poseer todo lo que pueda hmm. y así puedes formar otro tipo de frases también van a depender mucho del contexto recuerden que la carta natal es una combinación de 10 planetas 12 signos y 12 casas natales bueno Amigos, amigas, amigues, lo único que me queda por decirles es que entren a nuestro sitio web Patagonia Astral, página iba a decir, perdón, patagoniaastral.com. También pueden entrar por patagoniaastral.com.ar, también pueden entrar por patagoniaastral.ar y también pueden entrar por nuestra antigua dirección web Centro Aprender puntocom. Bueno. Un abrazo enorme y hasta mañana con una nueva clase. Chao.